La práctica de reproducción del experimento de Galileo utiliza como materiales una tabla de un metro de largo por 12 centímetros de ancho tiene en el centro una canal de aproximadamente medio centímetro de profundidad y de ancho originalmente la trabajamos así y nos dio un poco de problema por lo que la modificamos con dos tubos de vidrio también de 1 metro de largo y 6 milímetros de diámetro. Necesitamos también un balín, un cronómetro. Y además tenemos un soporte universal que nos sirve para apoyar la tabla y darle la inclinación necesaria para que se pueda deslizar nuestro balín en un tiempo pues medible entre 3 y 4 segundos. Para la práctica es necesario que participen tres alumnos. Uno de ellos deteniendo con una pluma el balín o canica. Otro más listo para activar el cronómetro y el tercer alumno nos dará la voz de salida contando del 1 al 3 1 2 3 Hemos puesto unas marcas sobre nuestra tabla para indicar las posiciones del balín en cada unidad de tiempo esta primera está a los 9.53 que es lo que ha tardado en recorrer en el primer segundo la segunda la hemos calculado 38.12 con nuestra fórmula distancia igual a t cuadrada sobre 2. Y la tercera fueron 85.77 centímetros. Exactamente aquí, a los 3 segundos, pasa nuestro balín. Con eso se comprueba la fórmula de Galileo. De la fórmula de Galileo de aceleración vamos a despejar la distancia para hacer la comprobación. Nos quedaría aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 igual a distancia. Aplicamos lo de pasar con la operación contraria.